Muy bien. El primer ejercicio. Había que pintar un cuadrado de color rojo en la esquina superior izquierda. A ver, ¿quién me dice el código para pintar un cuadrado de color rojo en la esquina superior izquierda? ¿Sí? Lo primero, ¿dónde, dónde habéis mirado cómo se pinta un cuadrado en la esquina superior izquierda? En la documentación. Muy bien. Voy a abrir la documentación de CPC Telera. ¿Vale? La documentación de CPC Telera. Si la estáis mirando online. La que hay online. Es la de la rama master. Es decir. Es la documentación de CPC Telera estable. 1.4.2. Que tiene tres años. Está desfasada. Y no corresponde. A CPC Telera 1.5, que es la que estáis usando vosotros. La documentación la tenéis en la carpeta de CPC Telera. Si queréis entrar en la carpeta de CPC Telera, se hace así: ponéis CD y hay una variable de entorno, $cpctpath, que os lleva directamente a la carpeta de CPC Telera. Solo tenéis que poner CD $cpctpath. y eso te lleva a la carpeta de CPC Telera directamente. Si pongo ls, ahí veréis que ahí hay una carpeta docs, que es la carpeta de documentación. Entonces, en esta carpeta de documentación yo solo tengo que abrir el index. Por ejemplo, con el Chromium que tengo yo aquí: docs, index, HTML. Lo abro y ya está. Documentación de CPC telera, actualizada, la que tengo yo, la de mi versión. ¿De acuerdo? Creo que aquí se me va la pantalla por aquel lado. Se pierde. No sale entera. Vamos a ver si la pongo así. Así se ve. Vale. En la documentación de CPC Telera. Para poder pintar. Hay un apartado por aquí que se llama Sprites. Está por aquí abajo. Vale. En ese apartado Sprites. Yo le doy. Y ahí está DrawSolidBox que me dice que tengo que poner la dirección de memoria donde quiero pintar en D, el ancho y el alto en B y en C y en A el patrón de color que viene a ser el byte que quiero utilizar para cada uno de los bytes que haya que pintar de mi caja. Como ya sabéis codificar patrones de color como por ejemplo el rojo en modo 1, el cian o el que sea, pues ese es el patrón que tenéis que poner ahí. Fácil. Así que yo lo que hago habitualmente con esto es que me cojo esto de aquí, me lo llevo y me lo llevo aquí, y entonces ahora ya puedo rellenar. Y voy a poner un call a cpct draw solidbox. Asm y tengo que poner los parámetros en D, tengo que poner la dirección de memoria, ¿cuál es? C000. ¿Así? No, hasta Con el hash. ¿Vale? Es un número, para decirle que es un número, hash. Y, ojo, si yo pongo esto, que antes ha habido gente que se ha confundido. Esto dice, ¿por qué no, no, ¿por qué no sabe que es un número esa de decimal? Pues porque yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto, eso sería una etiqueta. Si no puedo hacer esto y meter el valor de esa etiqueta en DE, esto lo puedo hacer. Entonces, para saber que ese c 00 no es una etiqueta, tengo que decirle que es un número de esa decimal. 0X. Si no, él no sabe que es un número de esa decimal. ¿Vale? Muy bien. El patrón de color, lo quiero de color rojo. ¿Qué pongo? En A. FF. 0X. ¿Sí? Vale, y ahora tengo que meter en B el alto y en C el ancho. ¿Cómo lo hago? Era, de 8. Era de 8 por 8. 8 por 8 píxeles es lo que tengo que pintar, sí. A ver, necesito una instrucción. Quiero meter en C, ¿qué pongo? El alto. ¿Qué pongo? ¿Dos, ¿Dos de alto? ¿Va en bytes? ¿Bien bytes? Por sí, va en bytes. ¿Eh? ¿Cuántos bytes de alto ocupa en memoria de vídeo un cuadrado de 8x8 píxeles? No me llega tu, tu voz. ¿Un píxel es un bit? No, no, en modo 1 un píxel no es un bit. No, un píxel tampoco son 3 bits en modo 1. ¿Un byte son 4 píxeles? Sí. Entonces, ¿cuántos píxeles son un bit? Pregunta trampa porque está mal. Correcto. ¿Cuántos bits son un píxel? Eso sí. ¿Dos bits por píxel? ¿Ocho bits un byte? ¿Cuatro píxeles un byte? ¿Dos píxeles? O sea, ¿dos bits un píxel? ¿Sí? Vamos, esto... Pero es modo uno de toda la vida. Vale... Pero esos cuatro píxeles que tiene un byte, ¿cómo están agrupados? ¿En horizontal o en vertical? En horizontal, porque son píxeles seguidos en memoria de vídeo, ¿sí? Entonces, los cuatro bits de abajo, o sea, los cuatro píxeles de la línea de abajo, ¿están en el mismo byte? Están en otro byte. ¿Y los cuatro de la de abajo? Pues, si quiero hacer algo que tiene ocho píxeles de alto, ¿cuántos bytes tiene de alto? 8, porque los bits se agrupan en horizontal, no se agrupan en vertical. ¿Vale? Entonces, 8 de alto. Ah, el C, lo he puesto yo mal, ¿vale? Entonces sí. Está, yo estaba hablando del alto y he puesto C, que es el ancho, eso es error mío. Ahora sí, el ancho. El ancho 2, porque agrupamos 4 píxeles en un byte, por tanto, dos bytes de ancho, que además eso sí que es lo que dice aquí. Ancho en bytes. ¿Sí? Eh, esto... Bueno, esto funcionará. Pero ahora voy a preguntar si lo puedo hacer de otra manera. Voy a poner un bucle infinito aquí al final. Y lo voy a ejecutar. ¿Vale? ¿Faltará ponerlo arriba? Vamos a compilar. Y efectivamente nos da un error aquí... Símbolo no definido en la línea 12, este. Este símbolo no está definido. DrawSolidBox. ¿Por qué? Aquí el, el compilador, el ensamblador no sabe qué es DrawSolidBox. Y yo le tengo que decir que esto es un símbolo global. Para que él cuando se lo encuentre sepa que eso es un símbolo global, se lo pase al linker. Y el linker ya diga, ah, esto es lo que está en la librería de CPC Telera y lo enlace. ¿Vale? Porque este archivo tampoco sabe quién es, solamente es, es global. Ya está. Yo llamo ahí. Y como símbolo sabrá que es una etiqueta y sabrá que requiere dos bytes para llamarlo. Ya está. Si ejecuto esto, sale una caja, cajita roja, ¿vale? Solitaria, en C000. Esa cajita roja solitaria en C000, yo me pregunto ahora, ¿puedo hacer de otra manera esto? Quiero decir... Yo aquí he metido dos valores en DE, y aquí para meter en B y en C uso dos instrucciones. ¿No podía hacerlo en una? Sí. ¿Cómo? pones No, espérate, ¿qué pongo? No se sé, puede pero... A ver, sería LMC, LDC. LDC. No se puede. Y 0X0802, 0X, 0802 ¿Y eso qué va a meter? Pues B meterá un y el G 2. Sí, correcto. ¿Y dices que no se puede? No me suena. ¿No te suena? A lo mejor sí. ¿Alguna vez habéis oído hablar de por qué el hexadecimal es mucho más útil que el decimal para estas cosas? Esto es un dígito hexadecimal, ¿sí? ¿Cuántos bits necesito para representar un dígito hexadecimal? 4 bits, porque tengo 16 dígitos hexadecimales. ¿Y para representar 2? Para 1, 4. Para 2, 8. ¿Sí? Bien. ¿8 en cuántos registros cabe? En 1. En 1. Esto es lo que va a un registro, esto es lo que va a otro, porque en hexadecimal los dígitos coinciden con el tamaño de los bits de un byte, mientras que en decimal no, en decimal no tienen nada que ver los dígitos decimales con los bits, no tienen nada que ver. Con lo cual yo no puedo poner números en decimal, a no ser que me sepa la traducción, y saber lo que va a ir a cada uno de los registros de un par de 16, pero aquí sí, porque cada uno de estos niveles va a ir a cada uno de los niveles de los dos registros así que así estoy metiendo un 8 en B y un 2 en C directamente del mismo modo que aquí estoy metiendo 0,0 0 en E y C0 en D y es exactamente lo mismo que estoy haciendo ahí arriba el hexadecimal tiene estas cosas y estas utilidades por eso mola hexadecimal ¿vale? muy bien, ya tenemos esto muy guay, muy molón y todas estas cosas. Ahora, siguiente punto. Tengo que hacer 5 cajas y pintar 5 cajas en posiciones aleatorias. ¿Sí? vale ¿Cómo hacemos un bucle para pintar 5 cajas? Pues... Cargo en un registro un 5, sí. ¿Qué registro utilizaríais para hacer un bucle que cuente desde 5 hasta 0? Tengo que he usando, pues... O H o E. L o H o L. Sin más. Vale. A lo mejor se carga lo que hay en HL. Vale, eso es una cosa interesante. Es que a lo mejor DrawSolidBox, que es una función, puede que se cargue lo que hay en HL. Y a lo mejor no me importa si lo tengo que meter en HL o en otro registro porque puede que se lo cargue. ¿vale? Eso lo podemos ver aquí, DRAW SOLID BOX, aquí abajo y pone registros destruidos, todos. Llamar a DRAW SOLID BOX se lo carga todo, básicamente. No me quedan registros estándar después de llamar a DRAW SOLID BOX, así que da igual el registro que elija, lo voy a tener que salvar. ¿Qué registro utilizaríais para hacer una cuenta hacia atrás? ¿Hay alguno que tenga más especialidad que otros para hacer cuentas hacia atrás? ¿No? Sí, sí, sí. Alguno habrá. ¿Alguno habrá? A ti se me a la mente de la del punto, del punto M, por un punto, punto de de B, por A ti se te viene a la mente hacer algo como esto, ¿no? Si lo prefieres así también vale sí. ¿Sí? algo más le pongo un nombre de esos nombres esos nombres tienen nombre etiqueta. muy bien etiqueta dime yo que sé por ejemplo yo que sé vale lo abreviamos YQS claro, yo que sé de toda la vida le llamamos yo que sé muy bien ¿qué más hago ahora Cargar el yo que sé. ¿Cargo el yo que sé? ¿Dónde? ¿Cuándo lo cargo? Decidme una línea, porque están numerados, podéis decir. en la 15. Después de pintar, ¿qué hago? Cargas de... habladme en ensamblador. L, A. L, D. A. Paréntesis. Que sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Esta instrucción 3A? ¿Es esa la instrucción? ¿Os suena? Es 3A. Para cargar, lo siguiente que viene a continuación es una dirección de memoria, la dirección de memoria YQS, y de esa dirección de memoria me cargas en A lo que haya en esa dirección de memoria, que por defecto le hemos puesto un 5, ¿sí? ¿Qué pongo? Decremento A. Lo, vuelves a guardar Lo vuelvo a guardar en IQS, ¿así? ¿No? ¿Tenías duda? ¿Decremento? El valor, de El valor de A, eso he hecho. Sí, y A ah, está decrementado. Sí, la dirección. ¿No? No, porque la dirección sería no, una de master. Esta pregunta me interesa repasarla. ¿Aquí no estás decrementando la dirección? Esto es una confusión. Primero, una dirección no cabe en un registro de 8 bits. Por tanto, si yo decremento un registro de 8 bits, no puedo decrementar direcciones como tal, porque no cabe, son 8 bits. ¿vale? La dirección es YQS, porque YQS es el nombre que le hemos puesto a la dirección de memoria donde está el 5. Estos paréntesis hacen que esto se traduzca no en la, en la instrucción 3E, sino en la 3A. Que la 3A lo que hace es meter en A... Lo que hay en la dirección de memoria que viene a continuación, que es YQS. Así que mete ese 5, que es lo que hay ahí. Lo meten a. A tiene un 5, DEC A hará un 4. Y ese 4 lo almaceno en esa dirección de memoria para sobrescribir. ¿Sí? Y ahora compruebo que no sea 0. JRNZ. JRNZ. Y antes del del principio. Que de Antes ver, del LED del el principio. principio. Sí. La línea, el LED también. La línea LED ya red tengo la una la etiqueta. Line. Bueno, ¿qué pasa a mí? A ver. ¿Era por poner yo qué se lo? No, <ríe> puedo puedo saltar a main, ¿no? Porque hemos hecho trampita. Quiero decir, yo no no he inicializado el valor. De mi variable de memoria, porque ahí he reservado, con esto he reservado un, un byte en la memoria, y al, a la vez que lo reservo, lo que hago es meter un 5 ahí. Porque esto, recordemos, esto se va a traducir como 5, sin más, y esto se va a traducir luego como lo que sea LDC000, ¿vale? Pues todas estas instrucciones, 3A, ¿vale? 3E, todo esto. Pero este 5 se va a usar solo como datos porque el PC nunca pasará por ahí. Porque la etiqueta main está aquí, y eso significa que cuando empiece el programa en binario, todo esto se cargará en memoria, pero el primer JR que hará el cargador hará JR aquí. De modo que esto será lo primero que el PC ejecute, saltándose esto. Por eso es por lo que eso queda reservado. Porque no lo voy a usar como código, lo he puesto un DB para que ahí me meta un 5 y yo ya lo usaré para guardar el dato, el 54321. Problema. Esto solo funciona una vez. Si yo tuviera que repetir este bucle otra vez, eso de ahí arriba habría perdido su valor. Porque el valor es un 5 que se carga en el momento de cargar este binario en memoria. Eso está metido en el binario, ese 5, y al hacer un load del binario se carga a esa posición de memoria. Cuando este bucle pasa 5 veces, escribe un 4, un 3, un 2, un 1, un 0. Si esto fuera una función y se llama una segunda vez, la segunda vez eso empieza en 0, no en 5. De JLNG, un 5. Sí, luego puedo guardarme un 5, ¿vale? Para inicializarlo, pero bueno, eso lo digo para que lo tengáis en cuenta, que meter cosas en memoria de esta manera es trampita, entre comillas, ¿vale? Quiero decir que para este ejemplo, ¿vale? Para lo que pide este ejercicio sirve, pero cuidado, que si eso, por ejemplo, lo hacemos en un juego y es el valor inicial de la posición de un personaje, en la segunda partida lo has perdido, ¿vale? ¿cuál sería la, la forma óptima? No, óptima no. Esto, a ver. Un momento, no, no, esto, no, esto no es desóptimo. Esto es una forma y tiene sus peculiaridades. Y hay que conocerlas porque a lo mejor en otro momento no es lo que quieres. Es decir, esto no es ni desóptimo ni... Esto da igual. Esto tiene una peculiaridad que es, se carga el valor al cargar esto en memoria y después el valor se destruye. No vuelve a funcionar, pero como solo lo vamos a usar una vez, no pasa nada. En un juego esto normalmente no es lo que quieres. Tú quieres inicializar el juego al principio cada vez que empieza una partida. Con lo cual, cada vez que empiece, quieres inicializar los valores. No quieres que esté al inicio al cargar, juegas una partida y al terminar la partida, ¡Ah! Ya no puedes jugar más, vuelve a cargar el juego. Que ya habéis visto lo que tarda cargar de cinta. ¿Vale? Que en vuestros ordenadores ejecutáis el snapshot y es inmediato. Pero aquí no. ¿Vale? Bueno, esto en teoría debería de funcionar salvo por el hecho de que vamos a pintar cinco veces la misma caja. Ahora mismo, ¿vale? Yo lo voy a ejecutar, pero debe de funcionar pintando cinco veces la misma caja, porque no hemos cambiado el dónde pintamos. Para pintarla en posiciones diferentes tenemos que utilizar una función, porque la posición la ponemos aquí. La posición es una dirección de memoria. Si yo quiero pintar, imaginarme mi memoria dividida en coordenadas, y yo quiero pintar en la posición 10, 17, por ejemplo... Pues lo que tengo que calcular es qué dirección de memoria se corresponde con la 10.17. Ahí en medio de la pantalla. Eso hay una función que lo hace. ¿Vale? Que es la función cpct getScreenPointerasm. A esta función yo le paso dos coordenadas y me calcula una posición de memoria. Esa función está aquí en el apartado vídeo. Y aquí está getScreenPointer. ¿Vale? Así que pincho en GetScreenPointer y aquí tengo nuevamente los parámetros de GetScreenPointer. Están aquí. ¿vale? Y GetScreenPointer además me devuelve el valor en HL. Que lo pone aquí. Calcula la posición de memoria a partir de mis coordenadas y me la devuelve en HL. Así es que yo aquí le tengo que poner esto. Primero en DE le tengo que poner dónde empieza la pantalla. ¿Qué es lo que pongo en DE entonces? ¿Dónde empieza nuestra pantalla? C -0 -0. En C000. ¿Vale? Y ahora en BC le tengo que poner en C la, la coordenada X. Vamos a poner una coordenada X cualquiera, por ejemplo, la coordenada X20. Y en B le tengo que poner la coordenada Y, que va a ser, por ejemplo, 2010, mismo vale le pongo 20 100 para probar a pintar en 20 100 luego ya lo haré aleatorio esto funciona es que me cuesta oírte porque estás al fondo no me llega sube el tono ah vale eres tú pues entonces fíjate si me cuesta oír que pensaba que hablabas tú y hablaba él fíjate sí, esto de aquí me devuelve la dirección donde quiero pintar, la dirección 2100, ¿vale? O sea, la coordenada es ¿qué dirección de memoria es? Lo devuelve en HL. Es decir, cuando termine el call, aquí HL igual a la dirección de memoria de vídeo. Pero, DrawSolidBox no quiere la dirección de memoria de vídeo en HL. La quieren en DE. ¿Cómo la cambio a de? ¿Hago un LD? LDD LDHL, coma. Corchete de. ¿Qué significa esto? A ver, para empezar esta instrucción no existe. Entonces nos la hemos inventado directamente. Esa instrucción no existe en el procesador. Pero lo segundo es... Cuando yo he llamado a getScreenPointer, este me ha devuelto en HL una dirección, que es lo que yo quiero usar. Y lo siguiente que hago es sustituirla. O sea, la machaco. Me devuelve en HL un valor que yo se supone que quiero usar porque para eso he llamado a la función. Y lo siguiente que hago es borrarlo. No tiene sentido, ¿no? Yo lo que quiero es usar ese valor. Y usar ese valor significa que DrawSolidBox quiere ese valor, que es la dirección de memoria, lo quiere en el registro DE. No lo quiere en el registro HL porque en DE es donde estoy poniendo yo la dirección de memoria donde quiero pintar la caja. Pero ahora ya no la quiero pintar en C000, la quiero pintar en donde devuelva esto, que es las coordenadas 20, 100, convertidas en posición de memoria de vídeo, ¿sí? Entonces esto de aquí no es lo que quiero y esto no existe. Yo lo que quiero es meter en DE la dirección de memoria que me ha devuelto GetScreenPointer, ¿cómo la meto en DE? Puedes hacerlo por separado. Puedo hacerlo como quiera. Mientras terminen en DE, lo mismo que hay en HL, puedo hacerlo como quiera. Ya, pero lo que quieres es cargar en D y separado. ¿Y cuál es el problema? No sé, el problema es que no estoy seguro si es de HL. Tú dices esta. No existe esta instrucción. Estaría muy guay, pero no existe esa instrucción. No hay una instrucción que meta en DL lo que hay en HL así. No la hay. ¿Podemos hacerlo de otra manera? ¿Sí? Define. ¿Sí? D, D, H... LD, E, L. Las instrucciones LD para registros individuales de 8 bits las hay de todos con todos. En esas no hay problemas. Bien, esto está bien y funciona. Solo que podemos hacerlo un pelín mejor. Porque sí que hay una instrucción que me permitiría meter en DE lo que hay en HL a la vez que meto lo que hay en HL en DE, es decir, intercambiarlos. Cosa que en este caso me viene bien, porque lo que haya ahora mismo en DE me da igual. O sea, yo lo que quiero es que lo que hay en HL acabe en DE, lo que hay en DE me da igual, porque aquí es lo mismo que hemos hecho, lo hemos sustituido. Sí que tengo una instrucción que intercambia DE y HL. No copia DE sobre HL, sino que los intercambia. Esa instrucción es es ex de HL, esta esta en este caso me sirve porque yo quiero meter en DE lo que hay en HL y lo que quede luego en HL me va a dar igual no tengo que dejar lo mismo así que con esto sí que puedo hacer esto y teóricamente ahora estaré pintando el cuadrado 5 veces en la posición 20, 100 siempre y cuando no nos equivoquemos porque dice que la dirección 14 esto no está. ¿Por qué? ¿Por qué eso no va? Porque no lo he declarado. No le he dicho al compilador. Esto existe y es un símbolo global. Entonces no sabe lo que es. Lo declaro. Ya tenemos el cuadrado en la posición 20-100 de la pantalla. ¿Vale? 20, 100. Vale, ahora necesito que las posiciones sean aleatorias cada vez. Así que este 20 y este 100 deben de ser valores aleatorios y para eso tengo una función que hemos dicho que es CPCT get random xsp40 u8 as. Ah, sí. esta función cuando la llamamos nos devuelve un valor pseudo-aleatorio en los registros A y L. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hago con ese valor pseudo-aleatorio ahora? Voy a, probar, voy a probar solamente a poner aleatorio la posición X. Por ejemplo, pongo esto y ahora la posición X ya no quiero que sea 20, quiero que sea lo que me ha devuelto cpct get random 8. ¿Cómo lo hago? En A y en L. Cualquiera de los dos tiene el mismo valor al terminar la función. Cargo en C. ¿O A? O A o B, no, será O A o L. Vale, le pongo aquí A, por ejemplo, ¿no? Que me lo devuelve, ¿sí? Vale, solamente voy a poner... Antes era la posición 20, ahora aleatoria la posición X para todos los valores, ¿sí? Probamos, a ver qué pasa. Que aparte de que, como siempre, no hemos puesto declarada la nueva función. Que por cierto... Cuando hacemos esta declaración, matización importante, esto que declaramos aquí no son funciones, son etiquetas. Esto es una etiqueta, esto es otra, otras, estos es otras son la etiqueta que se pone al comienzo del código de la función. Y como etiquetas que son cada una de ellas, ¿qué son las etiquetas? ¿Qué? Direcciones. direcciones de memoria. Las direcciones de memoria son números, correcto, ¿vale? Esos son tres números de 16 bits que se le hemos puesto ese nombre, ¿de acuerdo? Siempre hay que recordar eso, porque si no, podemos acabar haciendo cosas como esta, que la he visto, y que funcionan, pero no como creemos. Yo puedo hacer algo como esto. Esto ensambla. ¿Por qué ensambla? Estoy cargando la dirección de memoria de la función en B, ¿no? Y la dirección de memoria es un un número. Luego puedo cargar un número en B, que es lo que estoy haciendo ahí. Porque esto es una etiqueta, y como es una etiqueta es un número, y si yo le pongo número este, lo metes en B, el ensamblador nos complace, mete ese número en B, y ya está. De hecho, esto lo vais a ver que ensambla. Tal cual. Y ahora cuando ejecute, pues pasará lo que Dios quiera que tenga que pasar. Quiero decir, nada bueno, pero lo que quiera que tenga que pasar. De hecho, esto lo vais a ver que si me voy aquí a la carpeta OBJ y me voy al fichero cajas.rst, que es el resultado de ensamblar el fichero, bueno, el main.rst, ¿vale? Me voy al fichero main.rst y me voy a esa parte que he hecho, y Lo vais a ver aquí. Este es el LDB u 8 asm y esto se traduce en 0621. El 06 es el LDB y mete un 21. ¿Por qué? Si os fijáis, el call CPCT getRandomXSP se ha traducido en call CD 2140. Como en B solamente caben 8 bits, la parte baja 21. Es lo que guardamos en B, es lo que le hemos pedido, hemos metido un número. El número es más grande de lo que cabe en B, pues mete solo lo que cabe, la parte primera, y ya está. Y eso funciona sin más, pero no está haciendo lo que queremos. ¿vale? Alguien ha escrito esto pensando que esto producía un aleatorio y lo metía en B. Pero no, lo que estamos metiendo es un número, porque eso es una etiqueta. Cuidado con estas cosas que son muy fáciles de confundir, ensambladores así. Vale, vamos a ejecutar esto, que ahora sí, teóricamente, produzco un aleatorio, que me lo devuelven en A y lo meto en C. Y la fila la dejo en 100 y ya está. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Ha reventado. ¿no? Misterioso, ¿verdad? Si yo comento esto y meto en c un 20, funciona, ¿no? Porque es lo que estaba pasando hasta ahora. Yo he metido en c un 20, funciona. Pero meto un aleatorio y, lo met y ya no. ¿Qué número devuelve la función? La función devolverá un número entre 0 y 255. Un número. Sí, pero no pasa nada porque se salga de la pantalla porque la X se le suma a la posición que has calculado con la Y. Es decir, si tú estás en una Y y le sumas 100, al pasarte de 80, lo siguiente va a parar a otra fila de la pantalla. Mientras no estés por debajo de las 200 filas, no pasa nada, vas a estar dentro de la pantalla. Pero esto revienta. Voy a ejecutarlo con WinAid. Y vamos a ver una cosita que es muy, muy fácil que nos pase. De hecho, nos ha pasado ahora. Esto ha reventado. Bueno, yo ejecuto WinApe, le doy a F7 para sacar el depurador, dejo el depurador fuera y cierro el emulador. Al dejarlo con el depurador abierto, la siguiente vez que lo abra, lo abrirá con el depurador y quedará pausado en la primera instrucción. Vale, Así que así me sirve para arrancar desde donde empieza mi programa. Ahora está pausado. Vamos a ello. ¿Llegáis a ver los números de aquí? ¿Sí? ¿O lo pongo más con menos resolución todavía? ¿Eh? ¿Sí? Vale, lo primero metemos en DE C000, ¿sí? Y luego llamamos al getRandom, p 8 Pulso F8 y tengo en DE C000. Llamo al get random para que me dé un aleatorio en A. Sí, en A ahora mismo hay FF, le doy al F8 y ahora en A hay un 7. ¿Hay algo más? Yo me acabo de fijar en que ha cambiado algo más, porque A tiene un 7. ¿Pero ha pasado algo con los demás registros? ¿Qué ha pasado? Ya. Los ha cambiado todos, correcto. ¿Por qué? porque en la documentación pondrá que se los carga, porque las funciones utilizan registros para sus operaciones y las funciones pueden salvarlos en la pila y restaurarlos al terminar o no hacer eso y dejarte a ti la responsabilidad de que salves lo que quieras conservar CPC Telera por defecto adopta la segunda estrategia y vosotros normalmente adoptaréis también la segunda estrategia es decir, vuestras funciones de normal no salvarán registros sino que los utilizarán y si alguien llama a una función, tendrá que tener en cuenta qué registros modifica para salvar los que quiera antes de llamar a esa función. Porque es más óptimo. Porque si tú no quieres salvar un registro, no hace falta que lo salves. Y así la función se ahorra los push y los pop en la pila. Pero claro, hemos llamado a getRandom, tenemos el random en A, pero nos hemos cargado DE, e, que era C000 y ahora es 1834. Así que ahora, cuando nos calcule la función getScreenPointer que tenemos aquí debajo, le damos a calcular la dirección de memoria y nos va a devolver en HL3EFB, que está además cerca de 4000. De modo que cuando vayamos a hacer un drawSolidBox en la dirección 3EFB que estamos escribiendo cosas en esas direcciones de memoria, muy probablemente vamos a sobreescribir nuestro propio programa. ¿Vale? Así que, mucho cuidadito con esto, porque... Claro, lo que pasa es que esta función se carga el registro de E, por lo cual yo lo que voy a hacer es llevarme esto aquí abajo y poner de E justo antes de llamar a Get Screen pointer y no antes porque no se conserva el valor. ¿De acuerdo? Y ahora sí, si llamo a esto, debería de pintar 5 cuadrados en posiciones X diferentes. Debería. Vamos a verlo. Y ahora es cuando podéis ver lo que os decía antes, de que algunas de esas cinco posiciones X se salen del rango. Algunas son mayores de 80. ¿Y qué ocurre? Que las que no son mayores de 80 están aquí, y las que son mayores de 80 aquí, porque cuando tú pasas de 80 y sumas 1, lo que te ocurre es que te vas ocho filas más abajo. Es lo que veis aquí. ¿sí? Porque 80 en esa decimal es 50. Y ya sabéis que cuando sumáis 50, bajáis... 8 filas, y es lo que pasa aquí y aquí ¿vale? que eso no es grave para esta situación pero evidentemente si estuviéramos en la fila 200 nos salimos de la memoria ¿vale? si estamos en la última nos salimos así que no queremos eso como no queremos eso, lo que queremos es que esto que nos ha devuelto en A esté contenido en un rango ¿cómo lo hacemos para que esté contenido en un rango? ideas ¿Qué puedo hacer si no quiero que pase de 80? ¿Qué haríais si un valor no queréis que sea más de 80? Normal, no en ensamblador. ¿Qué haríais? No te estoy sí. ¿Sí? ¿Forzarlo a que esté entre. ¿Cómo? ¿Cómo lo fuerzo a que esté entre 0 y 80? Haciendo módulo 80. Claro, el resto de la división entre 80 va entre 0 y 79. ¿Vale? Porque si fuera 80 sería un entero más. Pero yo en ensamblador no puedo hacer módulo 80. Esto no se puede hacer. No hay una instrucción módulo 80. De hecho, no puedo dividir ni multiplicar. No hay divisiones ni multiplicaciones en Z80. Las tengo que implementar a mano. Una comprobación has pasado de 80, quédate con 80 por ejemplo, ¿no? un if puedo, sí pero si resto 80, lo que va a pasar, claro, o sea, si me he salido, en vez de restar 80 le tendría que restar, depende porque si le resto 80 entonces lo que pase de 160 también se pasa de 80 porque va de 0 a 255, ¿vale? pero sí, puedo hacer un comprobar si es mayor de 80 y entonces pasarlo a me quedo con el máximo o otra cosa. Descartar y pedir otro aleatorio, por ejemplo, podría ser otra opción. Pero hay una opción, yo sí que puedo hacer algunos módulos en ensamblador. En binario, los números que van del 128 en adelante, ¿qué tienen en común? Que tienen a 1 el bit superior sí. el bit superior vale 128 y para, ten, para sumar 128 o más ese tiene que estar a 1 en 8 bits si no, no puedes sumar 128 sí. así que cualquier cosa que pase de 128 tiene el primer bit a 1 ¿qué pasa si yo ese bit lo pongo a 0? ¿que va a ser de 0 a 127? seguro ¿vale? vamos a repetir esa operación si el segundo bit yo lo pongo a cero, ¿el segundo bit cuánto suma? El segundo bit superior, me refiero. 64. Si yo pongo a cero el primer y el segundo bit, el que suma 128 y el que suma 64, el número que me queda, ¿cuánto puede ser como mucho? De 0 a 63. Así que yo con una operación, si esos dos bits los hago cero me aseguro que el número resultante está entre 0 y 63. Que además, casualmente, ese resultado va a coincidir con el módulo. Porque es lo mismo que dividir quitando los enteros de arriba y dejando el resto. Es exactamente lo mismo. Pero eso lo puedo hacer solo en aquellos que coinciden con los bits, como el 128 y el 64. ¿Cómo puedo, qué operación puedo hacer para que el número que hay en A me ponga los dos bits superiores de ese número a cero? ¿Qué operación hago? Una resta. una resta, no. ¿Hay una operación lógica? SOR. SOR, no. Con SOR, no. Hay una operación lógica con la cual yo puedo poner bits a cero y dejar bits como están. Con and. ¿Cómo? Dime. Sí, dime. Porque ya, aquí tengo en A el valor que quiero capar, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Qué operación le hago? And hemos dicho, ¿con qué número? Sí. Sí, 0 de Sí. uno, uno, uno, 0 uno, 0 uno, uno, uno. No. Si yo hago un AND de lo que hay en A con este número, 0 AND lo que sea da 0, 0 AND lo que sea da 0, 1 AND lo que sea da lo que sea, es decir, si el otro es un 1, 1 y 1 da 1, y si el otro es un 0, 1 y 0 da 0. Así que el AND con esto, donde hay unos, se queda lo que había en el número original, donde hay ceros, lo pone a 0, ¿vale? Esto, si lo ponemos, que es lo que decíamos, en hexadecimal, ¿vale? Lo voy a copiar debajo. Esto en hexadecimal es el primer dígito, que es este de aquí, es un 3. Y esto es una f. Así que en hexadecimal, 3f. Y si lo queréis pensar en decimal, 3f es muy obvio, porque es el anterior a 40. Y 40 es 4 por 16, que es 64. Es 63. ¿Vale? Así lo veis, el mismo, 3f63 y 001111. Y ahí veis cómo el hexadecimal y el binario pues tienen su potencia, básicamente. ¿Vale? Así que tenéis que acostumbraros a mirar el hexadecimal a la cara y ver ahí un binario. Lo miráis ahí y decís, veo un 0011 y como en Matrix decían, veo una rubia, una morena, cuando veo el código, ¿no? Pues eso igual. Vale, pues esto teóricamente tiene que dejármelo en un rango... De 0 a 63, ¿vale? No llega a 80, pero bueno, de momento me vale, porque el ejercicio tampoco me pedía eso, ¿eh? 0 a 63, de ahí tengo. Ahora puedo repetir esa operación de pedir un número aleatorio, pero para el siguiente dígito, ¿verdad? Y si lo quiero dejar porque los números en... Este aquí voy a hacer meter el A igual que antes, y los números en la altura... Van de 0 a 200. Entonces, ¿qué me viene bien? ¿Qué rango me viene bien? Para poder escapar. 128. Luego, decidme qué operación hago para dejarlo de 0 a 127. Pero no me vale el binario. Ahora tiene que ser en esa decimal. A. x 7, F, correcto. Aquí tenía dos bits, que son 1 y 1, 3. Si le añado el siguiente, 1 uno y 1, 1, 7. 7, y el otro siguen todos a 1, 7F. Con lo cual, aquí sí que dejo el bit que suma 64, mi rango va a ir de 0 a 127. Sí. Tendré ¿Sí? que... ¿Tienes que mover? Y ahí veis el mismo dibujo que tenía yo cuando os lo he enseñado antes. Cuando llamas a random otra vez, sí. random no machaca. Sí, machaca los registros, pero... Y hay un pero muy relevante al respecto. A ver si puedo... que Aquí se me ha ido el lado. Este. Si me vengo aquí a random... Y me voy al get random que estoy usando, que es el xsp40 u este de aquí, veréis que cuando me voy aquí, registros destruidos, af, d, e y hl, pero no bc. Lo cual me viene muy bien porque justamente es en bc donde estoy guardando los registros que quiero. Si no, me tocaría salvarlo, ¿vale? Porque si yo aquí, este c fuera destruido aquí, tendría que hacer un push y un pop, guardarme una variable, alguna otra cosa, ¿vale? Muy bien, ya tengo, ya está terminado el ejercicio, ya tengo todos posicionados aleatoriamente.